...en la, la, la Patagonia Argentina... La Patagonia, Argentina. Patagonia, Argentina. y amigos de Cartago. Otro repaso que hacemos rápidamente. Están viendo atrás. Que nos está acompañando Carolina. Que hace un montón que no hablábamos con ella. Hay una jornada de vacunación masiva acá en Neuquén. Es impresionante la cantidad de gente que hay en el estadio este, Rucachés. Así que aprovechamos que estábamos por acá y, y la molestamos a Carolina. ¿Te viniste a vacunar? No. no. No, no, no. ¿Todavía no? Todavía no me toca. Bueno, eh, la, la molestamos a Caro porque hace poco tiempo, en realidad esta semana... Salió un relevamiento muy impactante sobre eh, el tema de los eh, femicidios, pero eh, particularmente la sistematización que hace Mumalá, con la que trabajamos el año pasado también, respecto a, a los números, a las estadísticas. Bueno, algo que a mí también me interpela mucho, que es eh, eh, estos crímenes de odio, eh, el, los transfemicidios, ¿lo digo bien? Sí, ¿no? sí. Que eh, también hay muchos en, en, en la Patagonia, pero ta, eh, puntualmente Neuquén... Aparece eh, entre las provincias con más mayor tasa de, de violencia hacia las mujeres Y bueno, nada, para aprender y para, para, para estudiar estos números Y sobre todo eh, para también denunciar Porque, nada, si yo miro y me meto caro en todo eso No sé, miro las redes, miro la, la mercadotecnia oficial Este es un una ciudad con plenos derechos LGBTI, digamos, en las formalidades, estaría todo bastante bien. Bueno, nada, el, el, a, a mí lo que me impacta es lo bien que maneja el Estado provincial, su, su mercadotecnia, o sea, sus redes, su, su, su, su publicidad, incluso hasta tiene una, un, un, una pata, eh, metida en, lo, en los derechos este, para todos, para, para todas pero eh, el, el tema es que después uno se entera que hay persecución a laburantes la persecución a los laburantes de salud ni hablar el desprecio también a los trabajadores sociales nada, eh, quiero hablar de todo eso, Caro y bueno, vamos a arrancar con, por lo menos con lo que está haciendo ahora Mumalá, que es lo que presentaron ustedes esta semana. Exactamente tenemos este, a la fecha digamos al 30 de junio más bien, los primeros seis meses del año eh, 164 muertes violentas de mujeres, travestis y trans en la Argentina, de las cuales 107 son femicidios. Neuquén se encuentra en el segundo lugar de la tasa más alta del país y eso claramente nos preocupa muchísimo porque esto que vos mencionaste recién, digamos, este, el gobierno provincial tiene anuncios, tiene discursos eh, que incluyen la temática pero nosotros que hacemos territorio, que acompañamos a mujeres víctimas de violencia, que estamos en varias localidades de la provincia, sin política pública, sin dinero, digamos, sin dinero público, sin presupuesto, no hay política pública que pueda este, cambiar las cifras que hoy contamos, con las que hoy cuenta Neuquén. En lo concreto han sucedido dos hechos que nos alarma muchísimo. Cuando decís que no, no, no, no hay presupuesto, es a partir de que se elabora en términos así, ponerle legislativos, cuando se están... Todos estos intríngules de las elaboraciones O después se subejecutan Que es un término que uno también aprendió a usar en po Hace poco tiempo no Claro, lo que nosotras evaluamos del, del presupuesto provincial es que se destina El 0,6% Del presupuesto a las políticas de género eh, Y lo que hemos notado Estas dos situaciones muy graves En lo que va del año Que significa el desmalentamiento Del centro Ayutun de Centenario Que depende de la municipalidad de, de centenario, este, dejando sin trabajo, sin renovación de contrato a, a los trabajadores que abordan la violencia familiar, la violencia hacia las mujeres y para, la, la violencia para, hacia Para el día a día, digamos, ¿qué significa que vos desmanteles un centro de, de, de estas características? Significa que las familias usuarias, que las mujeres usuarias, que las niñas que asisten por atención psicosocial a esos dispositivos de un día para el otro, no tienen el, el profesional o la profesional con la cual venían trabajando sobre su realidad. Y el profesional obviamente sin trabajo, sin... Sin trabajo es lo que están luchando los trabajadores allí. ¿Es, ¿Eso cuándo pasó esta semana? Esta bien? semana. este y hace unas dos semanas atrás lo que ocurrió eh, a nivel provincial es que desmantelaron un dispositivo de atención a, a personas con discapacidad y adultos mayores y adultas mayores que hayan sufrido violencia. Entonces eh, dejaron sin trabajo, en realidad dejaron sin trabajo a la directora, porque ahí la van a reubicar, y este, a la deriva a los trabajadores de ese dispositivo. Lejos... De, de incorporar más profesionales, más personal idóneo, más recursos a los dispositivos que ya existen o crear nuevos, lo que hacen los estados tanto provinciales como municipales es recortar o este o con actos disciplinatorios, ¿no?, como sucedió con Centenario, porque el equipo de trabajo de Centenario del Centro Ayutón hace semanas, hace meses había denunciado la faltante de recursos eh, materiales para el abordaje, claro. faltante de profesionales, y habían denunciado a la directora por violencia, este, que luego fue removida del cargo. Pero ellos ahora como que pagan un costo. Meses después es este el costo, ¿no?, de, de hablar, digamos, de que los trabajadores y las trabajadoras puedan mencionar en qué condiciones trabajan. Eh, lo que notamos en la provincia es eso, completamente, que la asistencia psicosocial para las mujeres y sus familias víctimas de violencia este, es casi eh, y nula, 0. nula imposible. Compañeras y compañeros, la explosión de la escuela número 144 de Aguada San Roque no fue un accidente. Fue negligencia de parte del gobierno de la provincia en la implementación de políticas públicas para educación. Es urgente poder contar con información oficial que dé cuenta de todos los aspectos que hacen a la situación de infraestructura, mantenimiento, seguridad, higiene, contratos, empresas que desarrollan su actividad en el lugar. Por eso, exigimos al gobierno de la provincia, responsable de este hecho, que aporte todos los elementos de prueba para una investigación exhaustiva que pueda garantizar el derecho a la justicia para las familias de Nicolás y Mariano, víctimas fatales de este hecho, que nos llena de tristeza e indignación. Asimismo, desde Aten Capital queremos enviar nuestras fuerzas a la compañera Mónica, quien en estos momentos sigue atravesando una situación crítica en su estado de salud, por condiciones dignas para enseñar y aprender, por el cuidado de la salud y la vida de cada compañera y de cada compañero. Exigimos justicia. Aten Capital.